¿Eh? ¿Cuáles son los requisitos sí, básicos? Saber que Básicamente que estés trabajando en un medio de comunicación. Ah, tenés que estar eso trabajando. Y sí. que seas, eh, digamos, apadrinado por dos socios de APTRA. Tengo Luis Ventura, no, o sea, no sé. Luis no, si yo, no yo no yo ah, No, no. No, no. Ah, sí. o sea, no, no. Porque ante no. todo, gustó, te tenés que no, no, no, hacer no, socio. Yo no, no, no Te tenés que hacer socio queriendo a la entidad. Porque si vos andás River y te vas con la camiseta de boca puesta, te van a sacar patada en el trapo. No hubo nunca. ¿Nunca un topo adentro de Aptra? Eh, no. la verdad. ¿Por qué te crees que circulan estas cosas? Bueno, ¿y por qué cuando se filtraron los ganadores minutos antes de la entrega, ahí había un topo? O sea, que no era gente que quería la entidad. Sí. Eso sí. puede ser. Bueno, Perdón. no más preguntas. Con, ele con elegancia, te lo voy a Los rajé a todos. ¡Oh! Menos a uno. Lo rajé a todos menos a uno. ¿Por qué? No se quiere ir. No se quiere ir. ¿Por qué no lo rajaste? <risa> perdón. Y perdón. porque es un profesional que yo respeto, pero bueno. Pregunta, ¿ese uno estuvo en un cargo directivo, no digo presidente, antes que vos? No. ¿No? No. Ah, no. Pensaste igual, un eh, sí. igual a mí me gustaría no. hacer una reflexión al respecto eh, de esta situación. Digo... Eh, nosotros somos argentinos 100% y tenemos, hacemos, haciendo una autocrítica, este vicio de criticar al que hace porque hace, al que no hace porque no hace y que si lo hace porque lo hace así o lo hace asá. Digo, en Aptra, que es una institución con tantos años, eh, Ventura se está animando a modernizar. Seguramente que en ese andar puede llegar a cometerse algún tipo de situación que genere... No, diferentes opiniones. Pero el tipo hace, el que hace se equivoca. Claro. Entonces, por favor, dejemos trabajar a la gente. Eh, Luis Ventura, tantas veces lleno de orgullo nos cuenta, esto perdóname que lo diga Ventura, pero desde que estás en la presidencia, que diste estos pasos, hiciste estos movimientos y lo que hace es recaudar guita para poder solventar la cantidad de gente que es miembro de Aptra y que tiene que bancarse eh, tratamientos costosísimos. Muchos. ¿De dónde sale esa guita? Muchos. Sale de la ceremonia del Martín Fierro sí. y como necesita plata, hace el Martín Fierro digital, el Martín Fierro gastronómico, el Martín Fierro de la moda. Es un tipo que pero hace... la polémica también a veces se alimentan y también es como que mantienen vilo. Por supuesto que bueno, sí, Débora, pero digo, folclore, esta cosa de gota. criticar todo el el tiempo, ah, ¿no? Hablando de polémica, un olvido de Listorti. Me acabo de dar cuenta. Otra vez Listorti. En el 2000, <risa> perdón, me acordé, 2012 fue nominado como conductor por Este es el Show porque dijo en la nota que nunca estuvo nominado. No, que nunca ah, ganó. No, no, dijo ah, nunca estuve nominado. Lo vinamos, no, no, no, ¿Pero sabés por qué lo no ganó el ¿Por qué? Porque se peleó con vos. Porque estaba fuera de moda, entonces no lo ganó. Porque si vos estás nominado y, y no ganás, sí. eh, ya está. O sea, eh, Salma Hayek no, no, no sale después, con no sé, con Ofra, a decir, no lo gané, era una mierda, el lomo estaba no, frío. no, ¿Para Chicos, no pero no, los muchos ganadores de los Oscars después han despotricado bueno, por racistas, sí. por sesgados, sí. y después vuelven pero a nominar. Es otro el debate. No, hay, no tiene que haber un Lo que yo prejuicio. quiero saber también es si se pone en, en, en un versus al talento... Y el rating, en este caso, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el año pasado me llamó llorando, debo tener el audio por ahí, María audio. Fernanda Callejón, que había sí. hecho un trabajo excepcional en la 1518 como madre del dolor sí. Sí. y que no había estado nominada y ella sentía por ahí que la gente que estaba nominada era porque los programas habían medido más. Digo, Luis, ¿se tiene en cuenta eso? Digo, ¿se va a, a buscar a la terna Cada uno. Los tres programas, los sí. tres programas más vistos y no los que por ahí son talentosos como otros que salieron en la TV pública, El Marginal, etc. Sí, sí. Sí, Luis, sí, necesito sí. saber cuál Él se ¿cuál, porque ¿Por no me contestó? Un ah, momento. Acá, eh, antes de que te responda. Bien. Aquí está la nominación. Ah, aparte, mira ¿eh? con Muy quién bien. Es. Muy bien la prueba. José María Listorti... Conductor de este es el show. Mira. El 13. ¿Qué año es exactamente 2012. esto? 2012. 2012. Pará, Estuvo con nominado. Con sí. Con Marley, con, con el pelado López. Eh. Con Leo Montero. Y Leo Montero. Bien. Todos muy buenos. Pero, perdón. Ver, la excelente. E esta nominación no es un premio por mismo. pregunta, Preguntas. Claro que está genial. Por eso yo decía. Por eso yo decía. No, una pero pena. él quería ganar. No, no. Yo decía es una pena que. La terna sea conformada por un grupo pequeño y no por todos los socios. Y es una de crítica algún constructiva que la mía, que... porque la terna en sí mismo es un premio. Es un premio, por supuesto. No, no, en este mundo, en este país, cuando, absolutamente exitita cuando... que ser segundo es el fin del mundo, sí. Sí. ser ternado es un drama para algunos. Quieren ganar y el que no ganó bueno, se queda recaliente. No yo, yo les no. puedo hablar, yo les puedo decir, yo estuve ternada en algunas ocasiones, eh, lo gané una sola vez como mejor conductora de programa de cable por el legendario de A2. Claro. Todos aprendimos. Y fue maravilloso ganar ese Martín Fierro. Pero también es hermoso cuando te nominan. Yo lo siento como un premio. No sé si es ustedes claro, lo recuerdan. Que yo lo agradecí, yo dije, yo claro. ya gané. Pero te ponen yo gané. Por supuesto eh, que después te, la figura. frutilla del postre es que y te doy tres. Pero bueno. Es, esto para que... Hay cosas que no se saben, que es un poco lo que decía. A mí hubo una editorial que me ofreció hacer el Martín Fierro Negro, un libro. Uh, ¿Qué eh, sería el Martín Fierro Negro? Y contar lo que no se sabe. Lo ah, que queremos saber. Compro el libro. Bueno. <risa> Yo lo compro. Y mucha gente que, que te pega con un palo, que te pega con un palo, no sabe que nosotros nos llevamos un mango todo esto, que hay que sacarle horas de sueño y de disfrute para sumar, para una ceremonia, ir a las reuniones. Yo para ir a... Al premio este digital ya viajé tres veces a Mar del Plata y tengo que ir al fin de semana de vuelta y tengo que ir un día antes sin dormir me tengo que ir a buscar las estatuillas antes de irme, pegarle las chapitas bueno, una serie de cosas que no vienen al caso en el medio de toda esta historia no sí es increíble al caso, que el presidente le pegue en, en el, en el, el medio, no, voy a un, a un especialista ah, una alfebre bueno, que hace el, pero pero yo me vos, tengo no que ir a, a, a Edo tengo que llevar las 50 estatuillas con las 50 chapitas, poneme bien las chapitas porque tienes chapita. miedo porque, <ríe> porque tienes miedo de que te la roben no que no hay nadie porque, que lo haga no, discúlpame es que, Apta ah, tiene sus empleados Sí. No lo puedo tener 24 horas. Claro. Entonces, si yo sigo sumando empleados, son sueldos, son obras sociales, son. Pero vos eh, no te la Pero mandalo Peralta a con un Uber. Entonces, todo disfruta? el mundo tiene que laburar. El, cuando se hacen. La, la directiva se desdobla para cumplir con todo. No cobramos un mango porque ah. no lo cobramos. ¿Y que además te critiquen? No, que además muchas veces perdés trabajo. Claro. Yo le voy a decir. No, voy a, no me pregunte más que esto. A te a voy a contar lo que yo puedo. Te vamos a probar. Yo tenía un trabajo en un horario. Y en ese, en ese trabajo me pidieron que ganaran dos o tres valores que tenían que ver con la persona que me hablaba. Y sí, ¿Mm? ganaran. Se sí, ganaran, ganaran. No que estuvieran internado. Sí. No ganar. Uh. Yo me quedé sin la laburo. ¿sí? ¡No! Perdón. Yo te hago la... ¿A, ¿A quién le voy a cobrar? Luis, Eso no sea. ¿A, ¿A quién le cuenta? voy a cobrar? Te hago la contra... Y me, me la morfé, ¿eh? Me la morfé como un señorito. Vos no eras presidente de Aptra, pero hay una polémica que la sabe todo el mundo, y todos los periodistas lo sabemos, que es el primer Martín Fierro comprado, entre comillas voy a poner, del señor Nicolás Repeto por fax. Se habló toda la vida. ¿Cómo el... comprado? Sí, un... Toda la vida se habló sí, es que el, el, el Martín Fierro de Nicolás Repeto, que estaba haciendo fax en ese momento. Pero si fue un exitazo, fax, ¿o no? Bueno, pero fue su primer exitazo y necesitaba ser vendido al exterior. Ah, okay. Entonces, ¿recordás sí. que después vino Loft que se hizo en Miami? Bueno, porque pero, ah, una pero, que parecía que. Pero, es... perdón, parecía que es... pero perdón, ¿a dónde tenía que vender? ¿Afuera lo tenía que vender? Y el formato se. Pero ya vendía... estaba fuera de moda. ¡Ah! Oh. No, no, no, no. no sé. Ah, pero eso lo dice Yo, Cari, bueno. te lo quiero recordar. O sea, sí, a ver. toda la gente, todos los periodistas hablaban y muy, muy rum rum, muy fuerte, no era solo un rumor, de que había habido dinero que había puesto la productora o el canal para que Nico en ese momento, que era Nicolás Repeto, sí. pero no era el Nicolás Repeto de Sábado Bus y el que explotó sí. después, habían comprado eso, ¿no? Entonces, eso se habló durante muchísimo tiempo. Digo, ¿podría haber pasado? ¿Puede pasar? Que alguien ofrezca Yo ¿no quiero dinero? decir, yo quiero decir una cosa. Eh, yo puedo hablar de cuando yo llegué en adelante. Sí. El para atrás, lo que tuve que decir, denunciar, despotricar y putear, lo hice adentro de cuatro paredes en Aptra. Los socios, colegas y periodistas que saben lo que yo presenté, uh -huh. con escribanos y todos saben lo que yo hice. Bien. Eh, no voy a decir que fue. Ahora te pregunto, nadie te escribe... Un mes antes para decirte, yo sé, vos me respondés, pero yo lo sé que me vas a decir, Luis quiero estar, Luis poneme a este, Luis. ¿Existe eso en el medio del espectáculo? Claro. No, bueno, tiempo, ¿qué, Luis, ¿Qué es lo más loco que, estar... lo más que te ofrecieron de Para no solo ir eso. sola a la fiesta, para estar en la fiesta. ¿Qué cosas te ofrecieron? Así como locuras. Eh, dinero, por supuesto. Pavores. Mm. Eh, Puestos de trabajo. beneficios en función de arreglar cosas privadas de algunos invitados que te piden ir con su pareja y con su amante, que se la ponga no. cerca para que la visualice. Ah, bueno. Eh, y que esté con la pareja qué al lado morboso. y que en otra mesa esté visible la, no. la otra parte. Claro,